Este, este, vamos, a ver. Ya. vamos a bajar la corriente Ay, sí que tengo, mira. Ay, eso es peligroso vamos a tener que bajar nomás el térmico general supuestamente ese térmico vaya a cortar la corriente